Las fosas nasales son dos cavidades que están situadas sobre la cavidad bucal. Se abren al exterior por los orificios o ventanas nasales y comunican con la faringe a través de dos orificios denominados coanas. De las paredes nasales salen tres pliegues denominados cornetes, el superior, el medio y el inferior. Las fosas nasales están tapizadas por dentro por la mucosa nasal o pituitaria. Por un lado está la Zona inferior o pituitaria roja, que está muy vascularizada, con abundantes glándulas y pelos, y tiene como función filtrar, calentar y humedecer el aire. Por otro lado, la zona superior o pituitaria amarilla, que contiene las terminaciones de los nervios sensitivos olfatorios, y tiene como función depurar el aire y segregar un, mu un mucus de, de defensa.